Bueno, saludos, soy Banguera. En esta hora les voy a, a, a dar una breve explicación y con ejemplos de qué son los metadatos para que tengan eh, una visión clara de qué son los metadatos. Bueno, entonces vamos a iniciar con, con una definición breve. Eh, los metadatos son datos que describen otros datos. Podemos decir que son un grupo de datos que describen el contenido informativo de un objeto que se denomina recurso. En este caso, un objeto que se denomina recurso podría ser un, un video, eh, porque a través de los vídeos nosotros, eh, nosotros nos informamos y en este caso los metadatos de un vídeo vendrían siendo el título, la miniatura, como ustedes pueden ver en YouTube se usa mucho lo que es la miniatura. Ustedes a través de la miniatura pueden encontrar fácilmente un vídeo un video sin, sin necesidad de leer lo que eh, dice el título, que el título también es un metadato. Lo otro que eh, metadato vendría siendo también de un video podría ser eh, la descripción, lo que dice en la descripción, eh, las etiquetas, las notas, pues eh, todo eso son metadatos del video. Los metadatos lo que hacen es eh, describir el contenido del video. Ustedes a través del, del título o de la imagen ya saben qué, conté, qué contiene ese video. Entonces continuemos. Vamos con el objetivo. Eh, el objetivo de un metadato, de los metadatos es localizar los datos. O sea, en este caso eh, eh, los metadatos cumplen con el objetivo de localizar lo que hay lo que contiene el recurso les voy a hacer un ejemplo eh, los metadatos son como el índice de, de, de los datos les voy a hacer un ejemplo ustedes van a una biblioteca y en la, en la entrada supongamos que en la entrada les dan una etiqueta ustedes están buscando determinado libro y les dan una etiqueta para que, ustedes, un objeto para, para que ustedes puedan localizar fácilmente el autor, el libro y en qué lugar se encuentra el libro que ustedes están buscando. En este caso la etiqueta vendría siendo el metadato que, que, que nos, nos cumple la función de índice. Lo otro es que después de que ustedes consigan el libro, eh, ustedes necesitan llegar a un título determinado, por ejemplo, buscar algo eh, que necesiten título que diga por ejemplo cómo respetar a los a los demás entonces ustedes qué hacen a través del índice buscan en qué página se encuentra ese título para poder encontrar el contenido la definición de, de ese de ese título para saber qué dice referente al título porque el metadato es de ese el metadato de, de el metadato en ese caso vendría siendo cómo respetar a los demás y el contenido es lo que se dice eh, referente al título como por ejemplo si ustedes Buscan, encuentran en la página 20 El título que dice Cómo respetar a los demás Y resulta que en la página 20 No dice eso Sino que estás en la 21 No habría coincidencia Entre el, el metadato que, está en, que es en ese caso el índice Con el, el dato que está ya en el, en el cuerpo del libro En ese caso Por eso es que en YouTube Muchas personas le, Les eh, ponen los videos Como no apto para monetización Porque no hay coincidencia Entre la miniatura del video y los, el título que es otro metadato, la etiqueta, todo eso lo mira la tecnología artificial de YouTube y luego cuando uno solicita revisión manual coinciden con lo que estableció la miniatura, le estableció la tecnología artificial debido a que no hay coincidencia. Por eso es que eh, los metadatos sirven para localizar el contenido informativo, tienen como objeto localizar el contenido informativo de un, de un recurso determinado. Como por ejemplo, como le hice el caso, como le hice el ejemplo del libro que y el índice. La miniatura del libro, la pasta que le, que, que le dicen, la parte que ustedes eh, ven por pri, de primero en los libros, la imagen que está ahí, es un metadato que les, les habla eh, indirectamente de lo que contiene ese libro. Si ustedes encuentran un libro donde hay un niño contando, ya saben que ese libro tiene que hacer referencia a todo lo que tiene que ver con matemática. Entonces ese metadato vendría siendo esa imagen y el título de ese libro también es un metadato, las etiquetas, eh, eh, la introducción, todo eso son metadatos. Entonces continuemos. Ah, perdón, me equivoqué allí. Entonces vamos con cuáles son los metadatos. Eh, los metadatos, por ejemplo, eh, entre ellos tenemos la imagen de un vídeo, el título, la fecha, lugar, eh, las etiquetas... Todos esos son metadatos de, de, de un determinado recurso que describen el contenido. Si por ejemplo, ustedes en la, en la imagen de un libro ven eh, eh, un delfín nad nadando y todo, eh, que concierne a los delfines, ya saben que ese libro habla de ese tipo de pez. Entonces se sería el metadato las fechas también son metadatos, el lugar, el título, por eso es que en, en, en, en, en investigaciones ustedes ven que a través de una foto pueden localizar fácilmente a una persona a través de los metadatos que hacen, la foto, eh, la imagen que se tomó la persona a quien están buscando esa esa imagen la, la, la, la analizan en el sistema, sacan los metadatos ahí van a encontrar la fecha, el lugar, con qué tipo de dispositivo se tomó esa imagen eh, van a encontrar eh, el formato, todo eso lo van a encontrar y a través de esos metadatos pueden localizar fácilmente el dispositivo y a través de ese dispositivo localizar al dueño, entonces eh, eso, lo usa mucho, lo que tiene, eso lo usan mucho las entidades del estado en sus investigaciones bueno, eso no concierne a este video, igual esos son los, los metadatos y ya sabemos que tienen como objeto eh, localizar los datos de un vídeo. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Si tienen alguna consulta me pueden eh, escribir y lo otro es que si tienen alguna corrección me la pueden hacer porque yo no soy perfectita y tampoco me la sé todas. Chao. Eso es todo por hoy. No olviden de suscribirse.